estuvimos trabajando hoy en la metodología que trabajamos nosotros con los niños y ya la hemos implementado en varios países andinos y bueno latinos ya con la corporación Andina de Fomento junto con la fundación Escola Cantorum de Venezuela que tiene 47 años en esta labor. La metodología que trabajamos con los niños es básicamente aparte de cantar afinado que es lo más importante. Nosotros implementamos ahora con una metodología del maestro Alberto Grau quien es nuestro fundador todo lo que es la euritmia, lo que es el movimiento en cuerpo y poder bailar y cantar. Lo importante es que el niño pueda demostrar a través del movimiento la alegría, la perfección rítmica, el objetivo de ir de un punto melódico a otro. O sea, es que el niño aprenda música a través del canto coral. En los movimientos hacen que tú estés más despierto, hay muchos otros beneficios, pero en cuanto a lo vocal hace que tú estés todo el tiempo como en guardia. La voz sale y sale grande y sale y si tú estás alegre, estás concentrado y tienes como esa chispa especial, y esa chispa la, da, la dan los movimientos. Nuestros coros en Venezuela se caracterizan por ser unos coros de mucha potencia vocal. A nosotros nos gusta, nos gusta el sonido. Entonces lo que yo trabajo es voz, la voz hacia afuera. Primero que nada, cantar en un coro lo que te da es responsabilidad. Disciplina, el respeto mutuo entre los compañeros, en que todos podemos hacerlo y si nos cuesta, pues nos ayudamos entre todos. Desde hace ya tres años venimos capacitando a los profesores acá. La capacitación es muy importante porque es dejar sembrados en ellos cómo es la metodología nuestra para trabajar con los niños, sobre todo la parte de lo que hablábamos de la urritmia, cómo trabajar ese movimiento. Pie, mano, chasquido, pecho, eso es muy interesante porque para el adulto siempre es más difícil. Y segundo, poderles enseñar a ellos un poco cómo montar el repertorio más rápido, cómo abarcar esa, esa modalidad que no es sencilla, pero que después para otros trabajos de lo que te hace es simplificar, o sea, no tienes que estar volviendo al principio, sino que puedes agarrar la partitura, comenzar del medio, ir al final, no el patrón tra tradicional que es comienzo siempre del principio, del principio, no, no, enseñarles que hay muchas, muchos caminos y que esos caminos te van a llevar al logro final. Los resultados han sido totalmente positivos. Nunca venimos pensando que nosotros sabemos más que alguien más, ¿sí? Todos somos más o menos parecidos, todos trabajamos más o menos igual, pero simplemente mostrando otra visión de lo mismo que ellos hacen, porque a nosotros también nos llega mucho de eso allá y nos encanta, o sea, a mí me encanta siempre ver qué es lo que hace otro maestro, que hace lo mismo que yo, y agarro ideas de aquí de allá, de todos lados, de mis propios maestros, de mis alumnos, eh, y eso es lo que a mí me gusta. Esta escuela, Río de los Pájaros, es una institución educativa que tiene como eje central la, actividad, la práctica orquestal. Los chicos, desde temprana edad, eh, participan, estudiando un instrumento de formación orquestal, participan de la orquesta como herramienta pedagógica. años de trabajo teníamos una cantidad, un número de chicos con un nivel suficiente como para poder firmar un convenio con el SOIJAR. Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina. Esta es una fundación sin fines de lucro, es independiente, que cuenta con el apoyo del Sistema de Orquestas de Venezuela. Nos contactamos con María Valeria Tela como para recibir estas capacitaciones de maestros internacionales de primer nivel y de maestros nacionales de primer nivel que se destacan a nivel mundial. Y esta visita de estas misiones nos están noticiando de cómo funciona el sistema, que es algo diferente. Y está muy vinculado a la orquesta, en cada núcleo donde hay una orquesta hay un coro y se trabajan contenidos similares, tendría ser un instrumento más, la voz, pero se trabaja de manera ligada a lo que es la orquesta. Ellos vienen a trabajar, trabajan más tiempo con los profesores que con los chicos. El trabajo con los chicos es una manera, un medio también, para que ellos se enteren de cómo funciona esto, pero también para que los profesores eh, apliquen lo que trabajan en el curso. Nosotros estamos eh, en los albores del coro escuela, así como es la orquesta escuela, es otra institución educativa que forma chicos desde el canto. Es nuevo para nosotros porque uno estaba acostumbrado a, al coro como actividad social acá es una actividad además educativa, eh, hay un plan de estudio, se trabaja con un pianista acompañante, con un, bueno, un repertorista, una maestra de canto y además un repertorio que, que va año a año creciendo con distintos diferentes objetivos y niveles de dificultad.